Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Buscando ideas para hacer scrap En Youtube encontré un canal Sus papeles, sus troqueles y sus compras a graneles Intercambio, regalitos, tutoriales bien descritos Y la amistad con Susurro del Papel Hoy os traigo un haul de compritas eh, o un unboxing de compritas eh, de Scramo eh, y de bazares de aquí. Estas compras están hechas a lo largo de este mes de julio y os las voy a enseñar por si veis alguna novedad y queréis buscarla, pues nada, pues adelante. Mirad. Voy a empezar con lo de Fra Ella me regaló esta, esta servilleta muy, muy, chato, muy de veranito ¿Ves? Que muy con la ola, la playa y tal. Muy chula. Por la compra de, mirad, de la colección de Chibi. Le compré este sellito que me parece una monería. Y es una pasada. Mira, es este. Es muy bonito. Hice un, dos, tres, selfie. Mi amor. ya de banderines. Esta niña con la camarita que me parece una pasada. Pues esto se lo compré. Y de esta misma colección de Chibi. Le compré estos que son efímeras. ¿Veis? Y vienen por las dos caras. Traen bastante. Y yo las quiero, pues. La verdad es que no compré los papeles. Porque yo solamente quería todo esto. Son los efímeras que trae. ¿Veis? Por un lado. Y por el otro. ¿Veis? Mirad, con la de esto del correo bonito. Y me gustó para hacer después adornitos. Me parecen muy chulo. Y entonces, pues, cogí un... Cogí un paquetillo para mí. ¿Veis? Bueno, pues este también lo cogí. También le lo cogí los Raikun, que me encanta de, de estampería, de dulce. ¿Vale? Y traen un montón y son gorditos. Luego lo pongo encima de la mesa y hago un barrido. Porque yo creo que para hacer adornitos eh, están demasiado. Me gustan mucho. Y entonces se los cogí. Sigo enseñando. Mira, voy a ver dónde lo puedo poner para que lo veáis bien. Que no sé si se va a ver. Cogí este de otra colección que se llama... Eh, de Jane de Samigarra. Pues no tiene nombre que yo vea. Le cogí este acetato que, mira, trae abejitas. Y a mí las abejitas me gustan mucho. Y entonces cogí este acetato, ¿ves? que tiene abejitas blancas. Yo creo que se ve bien. ¿Ves? Porque es que si lo pongo aquí detrás, no se va a ver. Y delante está, está eh, los dibujitos del papel y tampoco. Entonces, si le pongo la mano debajo, con que se vea uno, todas van igual. Todo el, el acetato. Pues esto también. Después le pillé la colección de la de la abejita, que, que esa doble cara es de 30x30 y me parece muy bonita. Mira, por detrás un básico y por delante, pues mira, ve la abejita, este es un básico que viene con, con rayas, así con una mostacita y, en, y blanco, pero la rayita blanca tiene una rayita amarilla muy pálido. ¿Ves? Y por aquí, mira, qué bonita. A mí me gusta, me ha gustado mucho esta colección. ¿Ves? Esta, que es otro básico de nonadito y por aquí viene con, con sellos, por aquí de cuadrito y esta también, de cuadrito. ¿Veis? Esta de espiga y por aquí de cuadrito. Min y blanco. Mira, por aquí qué bonito. Con planta. Esta que viene con una partitura. ¿Vale? Y por detrás con estrellitas y constelaciones. Parece muy mono. Esta que trae mariposita. Y por detrás, mira, qué mona. Con nubecita. Esta que viene con. Que nunca me acuerdo del nombre. Esto que se hace con el sello de lacre. Con sello de lacre. ¿ves? Que viene un avión, una corona, una ramita, una liberula, pone Style Mirad, ¿Veis? Por eso digo que es muy bonita para los N. Este que es color así como ocre, con corazoncitos blancos. Estas que son manzanas, limón no cereza Mira, qué mono. Y por detrás, así. Que me gusta, ¿eh? Esta que viene con margarita, y por detrás, así. Esta que viene con globo aerostático, y por detrás, así. Yo creo que es el mismo que te voy he enseñado antes. Mira, a ver si lo puedo ver. Este en rosa y este en verde. Este que me encanta, son aviones de papel, y por detrás, así. Y ahora, a partir de ahora, los que vienen solamente son a una cara, ¿vale? Que sería este, formando el arco iris. Por aquí no trae nada. Este con la jaula y los pájaros fuera. Muy bonito. Este de cuadrito. Este de sobre con florecitas dentro, buenísimo. Este de un panal y cartitas y corazones, muy bonito. Este precioso. Este con abuelito. Este de rayas. Este pues no sé, me parecen gaviotas. Yo quiero pensar que son gaviotas. Este de ramita. Este de ramitas también. Este me gusta mucho, parece un tablero de ajedrez con margarita. Y ya está. Mm -hmm. La conde cayó en la arena Y en la arena cayó la conde Y en la conde cayó en la arena la que quisieras, quisieras el pero yo me adelanté y ahí ya yo la trinqué. <ríe> bueno, pues esta es esta colección que me parece muy bonito. Y de esta colección compré este troquel que es una abeja. Me compré las pegatinas mmm, puffy que traen la abejita, una casita muy mona. Y le cogí también. Los que ya vienen hechos, los lo sellos de estos que ya otra vez se me ha olvidado cómo se llama el acre. Los sellos del acre traen 12 y son muy chulos: en azul, en verde, en amarillo y en rosa. Snake Mail, Snake male, esto. Y después le cogí los los Cut. Que traen todo esto. Ahora los pongo encima de la mesa y os lo grabo. Y de esto le cogí uno para hacer algo con la colección y, y colocarlo. Y otro para hacer yo mi adornito. ¿Veis? Que es el mismo. Exactamente igual. ¿Veis? Que son dos iguales. Así que ahora lo pongo y os lo grabo. Y ella además de la servilleta que os he enseñado antes. Me regaló la marca página del latillo de los duendes 2021. Que bueno, que está muy bien. Son marca página, ¿ves? Que vamos pues, pues por el mes de... Este, de julio. ¿ves? Este, mira. Bueno, pues quedan seis meses. Y después si no, pues se puede... Uy, se puede pegar un papel bonito por aquí detrás. O del mismo atillo, o de aquí a aquí. Se plastifica y se puede hacer un... Un marca página muy chulo, cuando termine el año. A mí me gusta. Pues muchas gracias, Carmen, porque me ha gustado. Su... <música> que yo no le he quitado esto a la esquina del... de la tabla esta. Porque digo, si sin querer le doy un mamporro, mamporro. la esquina es lo que más así se me... Hombre, es cristal templado, pero se me puede partir, ¿ves? ¿eh? Y, y no, se lo, no se lo he pegado con pegamento, pero tampoco tampoco lo he tirado, ¿veis? Bueno, pues esto es lo que yo le cogí a Carmen. A Carmen de Motriz. Podéis seguirla en Instagram, en Telegram creo que ella también sube cosas en telegram y podéis hacerle por ahí, si os conviene y os gusta algo, vuestro encargo si vas a bailar te dirán que estás divina llamadle a muebles y el del ascensor tu cuerpo es mujer y creo que, ya que lo voy a guardar porque mira, ya se están, como son han se me están ya están aquí encima la cinta de doble cara esa que le ponen a a este tipo de bolsa, que es lo obvio, de verdad, eh esto es que no lo no llevamos bien y a mí me costó un montón, se pega no puede jorbar el papel bueno, aquí, ¿eh? y encima ¿no? esto que son, las está de pegado. bueno, como están recortados cortado ¿vale? ve, que ya se la quedó a la chiquilla y este también ya está medio despegado ah, pues bueno, esto lo voy a apartar y os voy a enseñar ahora lo que compré en Bazaar ah, que se me ha olvidado enseñar una cosa de Scramble Motril le compré de Coco Loco este acetato que pone pura magia, vale en azul, mira me estoy quieta. Así eh, me llegué un día a ver si habían traído algo. Porque aquí, últimamente, un Tiger está de capa caída. Y encontré estas tijeritas y las cogí. Mirad, no las he abierto. Y digo, bueno, hasta que no las enseñe será por tijera. Y dije, hasta que no las enseñe. Eh, y cogí estas que vienen con las correillas. Las correillas, ¿veis? Que me parecieron. Que pueden, está bien, no lo sé, porque la verdad es que no lo sé. Y, y las cogí. Tienen la punta muy finita. Y me parecieron que, bueno, no, no son muy buenas, ¿eh? Porque son muy finuchillas. Pero bueno, no sé yo cómo, cómo pueden cortar. A ver, no quiero coger esto porque esto es muy gordo. mira Bueno, ¿Veis? Y las coge, son chiquitinas Y me gustó el diseño, dije bueno Por lo que valían y, y las compré Después pasé por un bazar. Bueno, también en Tiger eh, encontré estas pegatinas Había más, pero yo solamente compré estas porque me parecieron carísimas Cada vez valen más caras y traen menos pegatinas y entonces simplemente compré este y la compré porque me gustó mucho el aguacate y los vasitos estos que se llevan ahora. Y el aguacate que me gusta. Pero lo, las vi caras y cada vez ya os digo que traen menos pegatina. Y después pasé por un bazar y en el bazar encontré estos botones. Que yo no creo que sean de naca, pero parecerlo, tiene toda la pinta. Y compré estos para Halloween que llevan en medio una calavera. ¿Veis? Estos que llevan zapatos de tacón y una barrita de labio, la verdad es que parecen nácar, ¿eh? Y están fríos y todo. Esta que traen a la Adriu Gerbo. Y esta que trae otra calavera para Halloween. Y es que parece, ya os digo, y además yo diría que no suena a plástico, ¿eh? Y la vi muy bien, dijo, bueno, pues me voy a llevar. Y encontré allí estos corazones que no son baratos, de madera y cogí este paquetillo bueno y después en el bazar, ah bueno un momentito, que también en Tiger encontré a ver esto que es una margarita que si queréis la abrimos, que se puede poner en la ropa pero es una tarjeta ¿eh? mirad y esto es un aplique que se puede despegar y se puede poner donde queráis, ¿veis? ¿vale? Y como este me encontré, mira, la cinta, ¿vale? Trae dos metros y son margaritas. Y digo, mira, son monas. Y me traje esto y esto del tiger Ya está, porque ya no encontré absolutamente nada más. Mira, chicas le falta una pata probablemente, por mira, porque ha pisado un chicle. Pero mira, mira la cola lo que lleva. Mira los plásticos. ¿Dónde están los plásticos? Esta es de por aquí, porque ayer ya, antes de ayer, que fui a desayunar con una amiga, andaba por ahí con eso. A ver quién le puede quitar ese plástico a esta criatura. Y ha venido volando, ¿eh? Aunque vuele, no, no se le va. Lo tiene ahí metido entre las plumas. ¿Veis lo que pasa con los plásticos? No me diréis que esto no es una pena. Mirad, el animal. Vamos. Por eso digo que el planeta hay que cuidarlo y que el planeta es de todo. Como vuela no la puedo coger para quitarle el plástico. Pero ahí está. Mirad. Ahí lo lleva. ¿Tienes que Ahí lo lleva. Y después del bazar de abajo de casa, que fui... Bueno, compré, ¿cómo se llama esto? Compré cajas para guardar las cosas de JIE. Y. y encontré chafas. Y compré, creo que dos o uno de chafas. Por ahí tenía otro, ¿eh? Estos, que son chafas. Que esto se pone en los terminales de los collares. Y se chafa agarrando los dos hilos de. O bien de pescado o bien de nylon. O el de acero. El cable de acero. Un finito, el cable de acero que llevan los... Y se deja un huequecito que ahí donde va enganchado el... Bueno, os lo enseñaré. Porque se llaman chafas, ¿eh? Las hay más chiquititas. Estas no son de las más chicas, ¿vale? Y con un alicate después se chafa. Por eso se llaman chafas. En, en... Yo antes cuando hacía lo, los collares y cosas de esas, las compraba por Ebay. Porque antes no... Yo no sabía dónde vendían ni existía Amazon Y hace muchos años Y los compraba en En Ebay A los vendedores Y más chiquititas, eh Mirad, también ahí en el bazar encontré Bueno, encontré Ya estaban, pero yo no compré ninguna Y esta vez compré estas Que traen dos, dos piezas, ¿vale? Y son de maderita y me parecieron monas Y costaron 95 céntimos. Traen dos Compré estas eh, cuentas que simulan al al estras, al cristal pero claro esto no es ni de, esto no es cristal ni esto es plástico pero bueno vienen trabajadas vienen trabajadas vienen como facetadas y me parece que, que son muy bonitas Uy, que me voy y traen bastante. No sé si pone aquí los gramos o no. No, no lo pone. Y esto no es de J.I.E. ¿eh? Esto pone... stores Manualidades. Esto no es ni de J.I.E. ni nada. Pero oye. Después encontré... Esto que me acabo de dar cuenta que le falta... Que le falta uno. Que se me habrá caído. Ah, se habrá despegado. Porque trae tres. Me costaron un euro... Así, se la ha caído de este mejor. Y son, ¿veis? Son pin. Es un perrito, un trozo de tarta y un vaso de Starbucks de café. Y se la ha despegado. Eso es buena señal porque yo lo puedo pegar otra vez o lo puedo usar suelto. ¿Vale? Y costó un euro tres. Pero es barato, ¿eh? Porque estos mismos yo lo he visto en esfera. Esfera. Y valen carísimo. Entonces, es verdad que es plástico y los de esfera suelen ser de metal. También lo he visto en la tienda de la vaca. Que no me acuerdo cómo se llama. En la tienda de la vaca. También lo hay. Y también son de metal. ¿Cómo se llama en la tienda de la vaca? Alejo. Y compré... Estas sí. Estas son de J.E. Estas. Que son como hojitas. Pero no son hojitas. Son cuentas. ¿Veis? Costaron 85 céntimos y trae pues, un montón. Yo cogí las que más rositas y verdes tenía, aunque lilas también. Pero bueno, cogí esta. Y después en el bazar, mirad lo que encontré, lo compré. Y me costó 2 euros, hay de varias medidas. Chicas, mirad, para ponerla en, el, en la... Mira, aquí está el precio. Yo cogí esta chiquitita, pero para engancharlo en, el, en lo de Ikea. ¿Veis? Está hecho de tela. Vamos, de tela de, de cinta de nylon. Y se puede colgar ahí. Y yo ahí tenía todo esto metido para, digo, bueno, cuando lo enseño lo cojo. Y lo tengo aquí colgando. En el. Y, y, y no está mal, ¿eh? Y además, fijaros que es gordito esto, ¿eh? Que vamos, que. Que tenía todo esto aquí metido. Sí que coge, así, ¿eh? Mira. Y lo tengo aquí puesto. Y aguanta, ¿eh? Y lo hay más grandes. Así que quizás... Mmm, y de más colores. Porque, mmm, blanco, negro seguro que sí. Y había otro color. Pero no me acuerdo ahora mismo cuál. Porque ya os digo que ya... Puede ser de primero de julio. Cuando fui a coger... Mmm, que estaba deshaciendo los bolsitos de las cosas de J&E. Y ya no tenía más cajitas. Y entonces fui a por cajas de este tipo. ¿Veis? Cogí estas cajas de este tipo. Compré. Esta es una que todavía no la he llenado cogí tres o cuatro y entonces pues la vi la cestita esa que no la había visto antes digo mira oye pues eso para pa ponerlo en que, oye me, a mí me gustó y esto ya que lo he abierto pues lo voy a meter aquí y también compré aparte de estas cajitas porque para la, la rocalla de acción que hay 30.000 en una caja en y, no, y muy diferente que, ah, que te vuelven loca. Me refiero <risa> a estas cajitas. <risa> Las estoy separando, ¿ves? Que ahí hay algunas porque se han quedado pegadas. Entonces, en vez de estas cajas tan grandotas, ¿veis? Mira, son estos que son pastilleros, ¿Veis? Y ahí, este por ejemplo, está variada. Pero mira, por ejemplo, ahí llevo la dorada. Es que el Action, ¿veis? Aquí están plateadas de una forma. Aquí están las azules. Pues este lo compré allí. Este compré este otro. A ver que os lo enseño. Este no lo compré. No me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se atasca a la hora de abrir. Y si tú tiras y esto tan chico. Se van las piezas. Esto se quita. Pero o se puede dejar fijo. Pero no... ¿Ves? Porque al abrir. O te equivocas. Ahí la abre para abajo. Y ya la hemos ligado. Y además... Aquí destapas una por una. Aquí si destapas la caja, la destapas todo, mira. La destapas todo. Y no, no, no me ha gustado. De hecho, mira no he metido ninguna. Meteré, pero si meto, meto más grande. Porque si no, vamos. vamos, Como se te caiga, la cagaste. Y después compré esta. Estas tres están, las tengo en el salón que las estoy llenando, ¿ves? Y esta encaja muy bien trae en cada tira una, dos, tres y cuatro y se abre individualmente ¿veis? por ejemplo os enseño bueno, a ver, estos son pastilleros ¿veis? Si sí. y se almacenan en esta caja que llevan esta ranura y si os fijáis aquí llevan las mismas ranuras de tal manera que esto entra ahí ¿veis? Y ahora se abren, mira individualmente. Mirad, a ver si os así. Que de tal manera, veis, aquí por ejemplo están las medias pelas verdes. Aquí las otras verdes más claritas. Aquí las doradas. Aquí o oh, celeste. Y esto, pues se va metiendo, ya este la M de Marte, bueno, si queréis ponerla por orden. esto, dice que se quita muy bien con acetona. Yo lo he intentado y será que mi acetona no es acetona sin acetona y no lo ha quitado. Porque le di y no lo quité. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, esta es la del lunes. Pues aquí está la rosita. las lila, otro tipo de rosas. Si es que esas cajas, la verdad, son de 200 gramos y traen... mira, las grises... Y esta igual, aquí lleva una pestaña y aquí llevado. Entonces esto se mete aquí y aquí y encajan. ¿Veis? Este sería el jueves. Le falta todavía por llenar. Este sería el miércoles. Bueno. Y además son transparentes y más o menos pues se ve lo que hay por dentro Por eso cogí esta, ¿eh? Suscríbete. Y nada. Y esto lo, dale, dale. lo compré, ya os digo. Cuando fui a por todo lo demás, lo compré en, en el bazar de aquí abajo, pero que ya hace 10 Manita arriba. Pues nada más, muchas gracias por verme, muchas gracias a las nuevas suscriptoras. Si os ha gustado el contenido y queréis suscribiros, solamente tenéis que darle a la campanita y darle al botón de suscribirse. Y YouTube se supone que cada vez que suba un vídeo su susurro del papel, os mandará una notificación. Si las tenéis activadas. Y, y bueno, y nada más. Muchísimas gracias. Espero que estéis pasando un verano muy bueno. Aquí hace muchísima calor. En el móvil pone 28. Y en el telediario ponía 32. Pues estará entre Pinto y Valdemor. Y ya está. Eso. Que espero que os haya gustado. Que tengáis un feliz verano. Cuidaros mucho que la cosa otra vez va para pa arriba. En, en lo que se refiere a casos y números. Incluso gente que ya está vacunada. Incluso gente que ya lo ha pasado. Lo está pasando por segunda vez y vacunada. Y, y espero volveros a veros pronto por aquí. Y a las que estáis perdidas porque estáis de vacaciones. Pasadlo bien, pero después, oye, ponerlo al día. ¿eh? poneros al día. Eso, cuidaros y nos vemos pronto. Chao. Cuando veo a susurro Yo me siento distinto Sus vídeos divertidos Que me hacen disfrutar Cuando estoy con susurro Yo me dado del tiempo Siento distinto, porque puedo crear Mira, os he puesto todo esto para que lo veáis, pero es que entre ellos me he encontrado con esto. Esto... Eh, no lo sé, pero me da la sensación que es uno de estos aparatos que se enchufan para que cuando los mosquitos, las moscas y otros seres vivos entren aquí, lo electrocutan. Este aparato no debería de estar aquí. ¿Por qué? Porque esta señora, la llana esta, hace apología de que todo es muy bonito, mariposas, eh, polillas, pajaritos abejitas y esto no discrimina animales ninguno o sea insectos ninguno todo el que entra lo mata entonces todo es muy bonito pero señora esto está de sobra si quiere un anti mosquito se echa autan, vale que es un repelente de mosquitos pero para nada para nada para nada comprar esa porquería de aparato porque porque no existiría ni siquiera ni pajarito ni de esto. ¿Por qué? Porque esto es una cadena y esta gente se alimenta de insectos, ¿vale? De polilla, de mariposa, de todo eso. Y si nosotros colgamos ese aparato, todos los insectos, sea mosquito, abeja, mariposa, mmm, polilla, lo que sea, van ahí, ahí y se van a electrocutar. Y luego no hay alimentos para esto. ¿Vale? Cuidemos del planeta y del medio ambiente. No, no.